Este lunes inició la campaña Semana Saludable que busca promover nuevos hábitos de vida, alimentación sana y ejercicios El acto se efectuó en la Regional de Salud Pública la actividad estuvo encabezada por La Antigua, ideólogo y coordinador de la Semana Saludable, el doctor Ángel Federico Garabot, director de la Regional de Salud, el presidente de Teleoperadora del Nordeste Telenor, Julio Vargas, el director provincial de deportes, Urgen Brito, y la doctora Diana Paulino, nutrióloga y asesora de la campaña. Julio Vargas, presidente de Telenor, dijo que es un honor y satisfacción presentar una iniciativa que debe ser el toque diferencial en lo que hacemos cotidianamente y espera que la ciudad y el país hagan suya esta campaña. Que ojalá con el respaldo de todos nosotros y de otras instituciones pueda compartirse en una de un estilo diferente de vivir, de un estilo de alimentación y de por sí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 Por su lado la doctora Paulina al explicar la guía nutricional de la semana saludable Señala que está diseñada para llevar una nutrición inteligente Haciendo énfasis en que no es una dieta estricta Sino una guía de orientación sobre alimentos Y que si se hace día a día se convertirá en un hábito sostenible NTN, su noticiero regional Robinson Polanco